Señor, Padre nuestro, que inspiraste en San José Marelo el ardiente deseo de expresar con la vida interior y en el apostolado el misterio cristiano como lo vivió San José, el custodio del Redentor. Te pedimos, por su intercesión, nos concedas imitarlo en la íntima unión contigo y en el celo para servir a la iglesia. Concédenos la gracia que con fe te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.